Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora, Lola, a todos, seguimos con Pokémon Luna Newslog. Pero, pero, pero, en este capítulo número 8, primero que nada vamos a ir al regalo misterioso. Porque quiero recibir un regalito que, Mo que Pokémon tiene preparado para mí. Entonces, recibir por internet. Sí. Bueno, todos ustedes pueden acceder a este regalo, ¿eh? Me gusta la pantalla de regalo Tarda un poquito Pero bueno, no pasa nada El regalo mola muchísimo Es un Moonslax Con una piedra Z Que para mi equipo va a venir Que te caga. Munchlax Moonslax Con el, el Snorlastal Z Aquí tienes a Munchlax, es un Pokémon comilón, haz que evoluciona a Snorlax y luego dale el Snorlax tal Z Que has recibido para que puedas hacer, para que pueda hacer cada de su movimiento a rojo intespectivo Así que sí, lo vamos a recibir ¡Qué emoción! ¡Os! ¡Oh, ¡Os, oh, ¡Qué guapo! Se han currado las animaciones ahí <ríe> ¡Uh! ¡Regalico! Ahí está la carta. Gracias por jugar a Pokémon. Ve a ver el, al repartidor en cualquier centro Pokémon para recoger tu regalo. Correcto. Venga, terminar, terminar, terminar. Ya está. ¿Salimos? Más vale, limpiados segundos que se ven ve negro. Pues nada. Entramos y empezamos con el juego. Bueno, voy a recoger al, al Moonslax. Me esperaba una chica muy guapa. Y tengo aquí al, al David Ducovny, de, de, de, de la vigilantes de la playa, cuando todavía era joven. Bueno tía, tú debes ser el Pintora. Ha recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tiene. Este regalo contiene un Pokémon. ¿Quieres recibirlo? ¡Sí! Ha recibido un Munchlax. ¿Se le puede poner el nombre? ¡Sí! ¡No! Bueno, está apuntado en la Pokédex. ¡Registrado! ¿Se le puede poner el mote? ¡Sí! ¡Venga! Pues a este le voy a poner. Si se le puede poner mote es que como si fuera capturado, así que a ah, pa' mí es. Le vamos a poner. Damikan. Dami. No. No, no, no, no, no, no, no, no. Mayúscula. Contra. Damikan. Sí, Damikan. Tú eres Moonslax. Sé que. Soy más yo, pero. <risa> Eres un, un buen. El regalo también incluye un Tal Z. Aquí lo tiene. Yuhu. Hasta la próxima. ¿Qué nivel tendrá Muslas? ¡A subir de nivel, eh, que me vuelvo loco! A ver, datos. Primero que nada, placaje, metrónomo. Uy. Ya sé con quién voy a hacer metrónomo battle. Clemencia, el usuario se contiene a la hora de atacar y deja al objetivo con al menos un PS ¡Mmm! Para capturar Pokémon Paga extra, al usar este movimiento se consigue duplicar la recompensa recibida tras el combate Vale, pues la es lo único que la caga Que está muy bien, pero como me haga una explosión, adiós Moonslax. No me interesa entonces, metrónomo sería lo único que querría quitar y paga extra también, un poquito estúpido, no, no me sirve mucho. Bueno, bueno, bueno. Eh, objeto, pasar objeto a Damikan. Ifionitrix, arañazo, gruñido, mordisco... Quien lo usa, se concentra y potencia el ataque y su ataque especial. Digamos que así... Así está muy bien. Pues nada. Seguimos con la aventurita. Bueno, el Munchlax este, Dami Khan, va, me va a ayudar un poquito porque... A ver... Eh, perderá Tennis y.. Si solamente puedo capturar un Pokémon en esta ruta, pues la llevo clara, ¿no? Pues nada, vamos a ir hacia donde nos habían dicho que teníamos que marchar. ¿Esto qué es? ¡Ah, la oficina de turismo! Me acuerdo de la demo. Vamos a hablar con toda la peña, a ver si alguien me da algo. Esto tiene un... Odio a los Magnemite. Un odio aférrimo a los manne Por culpa de, de uno murió. Mira. Uy. La han cambiado por una señora. Aquí antes había un señor igualito que este. Uy. Venga tú. Re... Uy. Me hace mucha falta. Menos lo gracias. Kumuku -ku. Me gusta Pyukumuku. Pero sé que no lo voy a tener. Eh, ¿cuánta gente en la oficina de turismo? ¿Para qué? ¿Para qué? Venga Nadie da nada, eh Son unos agarrados Venga Dios, qué susto Me acaba de pegar la luz ¡Ey! ¡Policía, policía! En... Lo que tú digas a ver, a ver. No. No hay objeto así que no me interesa. Lo que no entiendo por qué tiene que cambiar de pantalla así en negro. No, no, no, no pillo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí está Tilo otra vez. Órale, pintora. Aquí es donde venden esas cosas tan ricas, ¿sabes? Unas malasada, malasada para tu Pokémon y se pondrá como unas castañuelas. Un Pokémon alegre, combate con más energía. Es que claro, con los monos que son los Pokémon, como no consentirlos, ¿cómo no consentirlo con alguna malasada? Bueno, ahora creo que iré al puerto a gritar, "Algún día te ganaré, ¡ya yo!" Está... Es una persona muy cuerda. Voy a parar un momentito. Creo que acabo de mover la pantalla. Es que estaba intentando buscar cómo... Cómo era la manera que tenía... Moonslax. De... De evolucionar. ¿No? Y creo que con el Poker Relax va a ayudar un poquito. ¡Hola, Rowlet! Que diga, Anto, ¿qué tal? ¿Qué tal, mi niño? Vamos a acariciarlo un poquito, coño Lo tengo aquí abandonado Mira, vamos a poner slacks. Es pobre Damikan. A Mikan le gusta que le, le rasque la barriga, La barriga. A ver... Esto es blanco pa Si esto es blanco, esto es como hielo, ¿no? me no gusta mucho eh, a él le gusta todo todo se lo come se lo come venga vámonos a lo que vamos quiero también comprobar este va a ser un capítulo un poco de relleno vale quiero ver lo que es la um, Festiplaza así que vamos a entrar bienvenidos a la Festifla Festiplaza yo soy Chris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 ¡Viva! ¡Gracias! Uy... En ese caso, tengo ya un favor que pedirte. Habla con ese visitante que acaba de aparecer en la, fe la Festiplaza. Festi oye, oye. Alola. Bienvenido... A he venido de visita porque he oído que está, se está celebrando aquí un festival para entrenadores. ¿Eres tú quien se encarga de recibir a la gente? En ese caso, ¿qué harías si ves a un visitante? ¿Hablarle? Efectivamente. Pues los visitantes agradecerán tu, tus atenciones. De hecho, aquí tienes una muestra. 2FM. FM. Habla con los habitantes que acudan a la, a la Festiplaza. Ojalá consigas que el festival se convierta en un rotundo éxito. Cuenta, cuenta. Voy a hablar con esta, vez. Bien hecho. Si respondes a las preguntas de los visitantes o le haces algún tipo de favor, te harán fe festimonedas como agradecimiento. Te vendrán como perlas porque podrás usarlas en los acontecimientos de las festiplazas. Por cierto, el término festimoneda se suele abreviar con las siglas FM. Ah, antes de que se me olvide, te voy a explicar lo que puedes hacer en cada establecimiento. Sí, porfa. Esto es interesante para el, para el newslog. En el la tómbola podrás llevarte premios muy guapos si, si tienes suerte. La ludoteca es un lugar donde tus Pokémon pueden fortalecerse jugando. Mmm, interesante. En la casa del terror puedes conseguir objetos si tu Pokémon alcanza la meta. ¿Vale? En la tintorería puedes teñir tus artículos de moda. Y estos son todos los establecimientos. Aún te espera alguna sorpresa más. Uy. Siguen acudiendo visitantes a la FestiPlaza, Ahora ellos... Habla con ellos a ver qué te cuenta. Si los ayuda, lo mismo te llevas una festival moneda. Venga. Oye, me mola, ¿eh? Alola. ¿Sabes cómo buscar a la gente de la FestiPlaza que tiene algún tipo de, de petición? Acercarte y charlar. Muy bien. Le el agradecimiento. Sí, vale. Alola. ¿Sabes cómo invitar a la gente a tu festa plaza? Con la comunicación inalámbrica. Eso es, aquí una muestra de mi agradecimiento. Qué guay. Tiene rango 2. Hmm, Chris está como unas castañuelas? Dice la entrada al castillo. <coughs> ya hablé contigo, ¿vale? A ver, Chris. Tiene un buen puñado de 50 ¿eh? Porque ha hecho felicidad... Y eso merece una recompensa. ¡Tachán! Vamos a construir un nuevo establecimiento en este pequeño solar. Un entrenador guay será quien se ocupe de la tintorería. Adiles del Amarillo 1. Una estrella. Adali Adalides del Amarillo 1. Estrella. Se ha inaugurado. Qué nombre más raro. Cada vez que se suba al rango de la FestiPlaza te daré una merecida recompensa. Atienda las peticiones de la gente para reunir un montón de festimonedas. Ah, a todo esto. El personal que se encuentra dentro del castillo estará encantado de ayudarte. ¿Qué tal si te pasa después de hacerles una visitilla? He dejado lo más importante para el final. Mientras te encuentres en la FestiPlaza permanecerás conectado con otros jugadores. A través de internet o de comunicación lo local. Y, y me he encargado yo de los preparativos... Así que no te cortes y disfruta cuanto quieras. Ahora, si me disculpas, de deber me llama. Pero me voy, a me voy satisfecho por haber dejado la festiplaza en buenas manos. ¡Suerte! Menudo de la pantalla táctil. A ver, aquí hay gente nueva. Quiero ir a un establecimiento donde pueda darme un caprichito. Eh... Grande sueño Vale, a ver qué me parece Me encanta Perfecto 4fm Perfecto Jiji. Hola Alola Quiero ir a un establecimiento Don Festifan <ríe> Donde la emoción fluya por mi pena juego Holandia. No es precisamente lo que buscaba. Si me siento ahora... ¿Y qué buscabas entonces? Hola. Vamos a leer bien. Dice, quiero ir a un establecimiento donde mis Pokémon se lo pasen en grandes jugando. Coño, la festival juego Holandia. Me encanta. Vale. A ver, ¿tú qué quieres? Hoy me, hoy me he dicho, tengo que conocer mejor a Sleepy Pintora. Contéstame sin rodeo. ¿Te gusta alguien? Responde. Es un secreto. ¡Sí! <ríe> ya veo, ala. Toma ahí, rango 3. Claro que es yes. Ya no hay más gente, ¿no? No, ya no hay más gente. Vamos a entrar al castillo. A ver qué se cuesta aquí dentro. Hola, le pintora, bienvenida a la plaza festival. No veía la, la hora de conocerte en persona, en este centro de operaciones te asistiremos en varias cosas, ¿sabes? Permíteme que te explique cuáles son concretos. En primer lugar, esta es la, la sección de ayuda de la que me encargo yo. Si prefieres obtener información sobre todo lo relacionado con la Festiplaza, plaza, ven a verme. Ese PC que ves ahí es una, es, se usa exclusivamente para las funciones de, de comunicación. Con él podrás acceder a aquellos servicios que requieran conectarse a Internet. Los que están disponibles en estos momentos son sincronizar juegos y vídeos de combate. A, tu derecha se, a su derecha se encuentra la sección dedicada a los minijuegos globales. Los minijuegos globales son eventos en los que colaboras con entrenadores de todo el mundo para lograr un récord mundial. Para participar, deberás conectarte a Internet. En la sección del fondo a la izquierda, puedes llamar a entrenadores para que acudan a ti. Ya sabes, si quieres hablar con un entrenador que se encuentra de visita, dirígete a esa mesa. El asistente de fondo a la derecha se ocupa para depersonalizar tu feti plaza. Aquí puedes reorganizar la ubicación de los establecimientos. Vamos a forzarnos al máximo para hacerte la vida más fácil. Será un placer ayudarte. ¿Y la silla es para sentarme yo? <risa> bueno, a ver, PC pues para qué es? Acceder a vídeos de combate. Sincronizar juego. Venga, si sí, vamos a sincronizar el juego, venga. Eso me mola. Es muy interesante esto. No, no, todavía no, no he leído. No sé si viene ni siquiera en el. en el libreto del juego. por la verdad que no lo he mirado. Directamente me puse a grabar. Y no sé exactamente si viene ahí información al respecto de la festiplaza. Lo que se. lo que se usa. Lo que viene de más. Toda la información. ¡Qué lento! Se ha establecido la conexión a internet Se me va a acabar capítulo entero Te damos la bienvenida a sincronizar el juego en esta función podrá sincronizar el sitio web oficial de Pokémon Global Link operando Operado por The Pokémon Company y sus filiales con tus juegos Pokémon Sol y Pokémon Luna. Para ello es necesario que registres el ID para sincronizar que obtendrás a Pokémon en Pokémon Sol y Pokémon Luna en el sitio web de Pokémon Global Link. Una vez registrado, te se enviarán tus datos de guardado automáticamente al sitio web de Global Link y podrás acceder a multitud de servicios. Si quieres obtener más información sobre los pasos, a seguir selecciona información. Eh, Generar ID para sincronizar. Sí. Ay, que me va a pedir la contraseña del Network ID del, del del TGS. Y no lo voy a tener. Bueno, lo vamos a intentar. ¿Qué más da? Que me lo pide? Pues ya lo haré más adelante. No pasa nada. Ya puedes registrarlo en el sitio web de Pokémon Global Link. Cuando hayas terminado el registro, tus datos de guardado se enviarán a tu sitio web automáticamente. Para saber más acerca de cómo utilizar la función sincronizar el juego, consulta el apartado de información. ¡Ah, qué guay! A saber si web oficial de para introduce tu ID para sincronizar y se aparece en la pantalla para registrarlo. Venga. Ya lo tengo ahí, ya lo han visto todo. <risa> pero lo voy a sincronizar yo, yo lo voy, a, lo voy a tapar, ¿vale? Y nada, pues nada, la Festive Plaza está que te cagas, pero lo vamos a ir dejando por aquí Y yo me voy encargando de hacer estas cosas mientras mmm, se va preparando el siguiente capítulo Pues nada, nos vemos en el siguiente, ¡adiós!